Esta parece una escuela normal, tranquila, pero en esos pasillos está sucediendo algo que se nos escapa de las manos. Un alumno está sufriendo acoso escolar. Agatha Christie decía que una de las cosas más afortunadas que te pueden suceder en la vida es tener una infancia feliz. Como docentes, tenemos el deber de ayudar a cumplir esa meta. Pero, ¿sabemos de verdad de qué estamos hablando? Así, sin profundizar demasiado, Podríamos decir que el acoso escolar es un problema serio que afecta dramáticamente la progresión social y académica de los escolares. Durante este curso os vamos a ayudar a conocer qué es el acoso escolar, para así tener herramientas suficientes para identificar o detectar posibles casos de abuso. Por otro lado, y no menos importante, trabajaremos en la prevención para poder anticiparnos al problema y así reducir el riesgo en la población escolar. El objetivo principal del SMOC es conocer, prevenir y detectar adecuadamente toda conducta de maltrato entre iguales, así como ofrecer la información y motivación necesarias para llevarlo a cabo, educando para la convivencia y creando un decálogo de actuación preventiva. Para ello, queremos construir un espacio de aprendizaje en el, en el que mediante la participación, reflexión y colaboración de los participantes, Profundicéis en el tema y creéis un decálogo de actuación preventiva ante el acoso en el centro escolar. Durante el curso, y apoyados por los profesoras y por los profesores, emplearéis materiales multimedia, textos, audios, vídeos, animaciones, enlaces, etc., para que os motivéis a finalizarlo disfrutándolo al máximo. ¡Bienvenidos!